fiesta WPR y los cantores de Bayabón Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica Saludos Puerto Rico, hoy seguimos engalanados en nuestro estudio con aires navideños, soy Ulises Rodríguez y con mucha alegría les saludo, gracias por acompañarme. Hoy es jueves 8 de diciembre de 2022 y estamos listos para celebrar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Glendalia Hernández de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Sala a jugar, que para el sábado el Powerball tiene 116 millones de dólares, así como lo oyes. Juega que tú podrías ser el próximo próximo millonario o millonaria y mañana viernes Loto Cash ya suma 580 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago, sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene acumulado, 495 mil dólares que son buenísimos. Juega, ¿estás esperando?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 Comenzamos con el sorteo precisamente de Wild Ball. Mucha suerte, mi gente. Veamos cuál es. El número de Wild Ball ya nos llegó. Y es el 5. Repito, el 5. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte, mi gente. Boleto, hermano, si jugaste Pega 2. Y pendiente, que aquí viene el primer número. Y es el 7. Segundo número. Es el 2. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 7-2, el 72. Y, y pasamos a Pega 3. Mucha suerte, mi gente. El primer número es el 4. Segundo número es el 0. Y tercer número es el 1. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 4-0-1. El 401 Y concluimos con Pega 4 Vuelve tu mano si jugaste Pega 4 y mucha suerte Primer número Es el 3 Segundo número Es el 1 Tercer número Es el 2 Y cuarto número Es el 0 el número ganador de pega 4 de esta noche es el 3120, el 3120. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial loteriasdepuertorico.pr.gov para más información. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde con otro sorteo de lotería electrónica. Gracias por acompañarme, que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ¡Despierta! WIPR y los cantores de Bayabón. Hoy en Noticias 360. Complacido el gobernador con resultados del diálogo económico en la Casa Blanca califica la respuesta como una proactiva. Mientras... Centro Unido Detallista firma importante acuerdo para aumentar intercambio comercial. A despedir el año desde Puerto Rico para el mundo. Los detalles en minutos. Y en temas de salud, FDA autoriza vacunas actualizadas contra el COVID-19 para niños a partir de los seis meses. Todo listo para los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los detalles en el segmento deportivo. Estimadas a continuación en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, el diálogo económico en la Casa Blanca entre las administraciones del presidente estadounidense Joe Biden y Pedro Pierluisi fue catalogado por el gobernador como bien productivo. Dijo que el despliegue de fuerza de parte del gobierno federal en su compromiso con Puerto Rico es proactivo. A pregunta de Noticias 360, el gobernador Piel precisó que el reciente diálogo económico en Washington, D.C. habla por sí solo, especialmente por la cantidad de altos funcionarios que participaron en el plan de trabajo para el próximo año en diversas áreas. Asegurarnos que tenemos el la, talento eh, humano necesario, la, la, la fuerza laboral debidamente adiestrada para eh, toda esta actividad económica que estamos viendo. Ahora mismo, lo que, si acaso lo que nos falta es gente adiestrada para todos los empleos que están creándose. Por otro lado, eh, arries, arreciar el paso de la reconstrucción para tener una infraestructura eh, resiliente, ese es el segundo punto. El tercer punto es asegurarnos de que estamos incentivando todas las áreas productivas en nuestra economía, que no ponemos... Los, todos los huevos en una canasta, sino que nuestra estrategia sea una eh, multisectorial eh, y que propenda una, a una economía diversificada. Y eso lo estamos haciendo, pero lo vamos a continuar haciendo. Y finalmente tener un gobierno eh, en el que haya transparencia, eh, que sea accesible al pueblo, eh, que haya una gobernanza eh, eh, a la altura de lo que el pueblo quiere, y todos esos temas, y, y es increíble el apoyo que estamos recibiendo de la administración Biden, lo tengo que decir, yo me siento bien agradecido a nombre del pueblo de Puerto Rico, nos tienen eh, el, el, como una alta prioridad de la administración del presidente Biden y eso.